Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Wilton Martínez de ResetOK.com, solución a almohadillas. En este caso está la impresora Canon MG3600, ¿correcto? Del error 5B00. Primero que todo vamos a colocarla en modo servicio, es importante, modo servicio... Si necesitas saber cómo colocar modo de servicio, abajo en la descripción está mi contacto para que me contacte y te doy los pasos. ¿Listo? Uno, dos. Debe mostrarse así, así como está. Aquí la empezaba como desconectada y acá abajo una, un dispositivo que se llama Device. ¿Listo? Dos, tres. Importante, desactivar el antivirus para poder descargar el programa. ¿Correcto? Aquí está descargado, ya abajo en la descripción está el link para que lo descargues y debes contactarme para enviarte la llave, listo ok, ya está todo, vamos a proceder damos doble clic se nos, se nos activa correcto, el software se nos abre esta ventana el nombre de la impresora, es importante que aquí aparezca si aquí dice device significa que no se puede resetear, listo debe decir el nombre de la impresora, en este caso sería la MG3610 listo, ok Paso siguiente, colocar unas 10 hojitas en la bandeja de la impresora. Y acá en esta parte que me dice in absorber counter, o sea, contador de tinta, o sea, de tinta de almohadilla, absorber esa almohadilla. Y damos clic aquí en set. Correcto, salió error 002. Vamos a darle clic donde dice main plat, o sea, principal negro. Y listo, quedó reseteada.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 Contáctame a WhatsApp 301-692-8346 Taló Wilton Martínez de ResetOK.com.